¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de La Dulce Verdad. Y con esto, comenzamos. comenzamos!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 Estamos comenzando el programa de La Dulce Verdad. Mi nombre es Dulce Wally y mi compañero... ¿Qué onda? ¿Qué onda? Soy el Neira. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué onda, Dulce? ¿Cómo andas, güey? ¿Qué onda, güey? Eh, ¿Dónde andabas, o ¿Qué rollo? No, hombre, mira, hoy ya me di por vencida, ya no fui al centro, pero ayer, güey, andaba aprovechando el último día de... de ah, buen es que fin, este güey. Fin buen fin, ¿verdad? sí güey bueno ni tan buen fin güey porque eh no si había promociones dulce no si había promociones promociones muy chidas güey pero algunas tiendas del chile bueno voy a decir goles güey pero se las bañan güey no <risas> Soriana no me hicieron válido mis puntos oye no porque había de cuenta la dulce bien coda con sus puntos sí, y sí no güey hasta pobrecilla. los del Oxxo güey los ando cobrando güey no pues, mames sí. No, Al chile, güey, no, sí, un pesito neta, sí. es un pesito güey. Sí, no, la neta, la neta Yo también ahí ando Ay, en otras partes ¿cómo? Con la... Sí, no, yo no, también No, es que voy... como chingados no andan ahí de que eh, eh, Dona 50 centavos, ahora que me donen a mí los culeros No, <risa> ah, pues sí, para redondear Sí, pues <risa> redondear, <risa> no manches You got a good point Oye, pero qué onda con las ofertas Oye, porque yo me acuerdo que los primeros años del Buen Fin estaba chidito Estaba chidito, de que las pantallas de 5 mil pesos eh, Bueno, en eso costaban en ese entonces, ¿verdad? Sí, porque eh, nada qué? más Así había como, hace, hasta de 40 ¿Hace cuánto fue el Buen Fin? Hace eh, como 10, 12 años ¿no? que empezamos con ¿Qué la... empezó fe? ese pedo? Pues más o menos, no, menos, güey, como unos 7 años. Ah, dulce, hace 7 años no, ni de... Pedo. Pues es que yo no aprovechaba, güey. No, así como 12 años, más o menos, como Pues aprovecho. Y una rollo. vez sí aproveché un, un, una oferta bien chingona, güey, porque compré una pantalla de, de 65. ¿En cuánto crees? En 65, ¿no? No. Ah, ese era el tamaño. Del tamaño, güey. Ah, el eh, tamaño, las pulgadas. No, unos 20. No, güey. Eh, 15. No, güey. 12. No, güey. 8. Un poquito menos. ¿5? No, en 7.800 nah, pesos. dulce. No Esa, es nah. en chile. Puro Deja pedo. tú. Ahí voy bien contenta, yo con mi pinche pantallota, güey. No cabía en el puto Uber, güey, porque mi carro estaba descompuesto. Y luego ya llegué y todo, no, oye, pues tuve que ir a regresarla, güey, porque no se oía. No, pues que te la agarraste las cosas regresadas, dulce no más. No se oía, o se tardaron como un mes y medio, güey, que me la, me la cambiaron. Y luego la otra sí se oía y sí se ve con madre y todo, pero no sé, te diré que el volumen no sube mucho, güey. O, pasa, sea, pasa. o sea, como que dije, fue buena compra mmm, Hubiera estado chido que el, que el volumen hubiera jalado con madre, güey Porque se si oía No, a dos, es que tres, por wey. eso estaba en ese precio, güey Pues sí, güey, también Y luego dije, no, pues hablan de la compañía De la compañía no, de es que Taiwán y la mente. Bueno, sí, es que sí, también Pero, oye, ¿te salió más barato comprar un teatro en casa, güey? De hecho, tuve que comprar un teatro en casa Ah, o sea, ¿sigues con la pantalla y todo? Sí, güey Ah, yo pensé que lo había regresado No, no, pues ya me quedé con esa Pero bueno, aprovechando que tienes tu pantallita dulce Estamos con la fiebre mundialista. Oye, Así el mundial dulce. Digo, la neta, no me gusta mucho el fútbol, soccer, pero no, si, te, si te gusta ver ahí al, al Memo acá. Uh. No, no, uh. a mí sí me gusta y lo veo dos, tres, pero ya sabes que a mí lo que me encanta es el americano, pero he estado viendo más que nada el cotorreo y los memes, güey, porque nunca ah, va, falta va, va. la raza que se va desde aquí. Siempre queremos ir a hacer desverga y, y México, Monterrey, Guadalajara, todos los estados se han hecho presente en Qatar y han hecho un Pinches madre. Pero desde siempre, güey, desde siempre. ¿Te siempre acuerdas de hacer la diferencia? No me acuerdo wey. en dónde, ahí sí me pueden ayudar. No sé si en Rusia, en Bra, no sé dónde verga fue ese pedo, pero que había una antorcha para todos los soldados caídos porque estuvieron en guerra, algo así. Ajá. Oye, que un mexicano no ando borracho, fue y lamió y llevaba como 80 años prendida esa llama, una mamá así. No te pasa. Sí, no, de hecho. Eh, eh, el, no fue el no, no, no, oye. Y el tepo. Eh, oye, ese tepo siempre llega tarde, le vale chorizo. Otra ¿Le vez, avisaste que llegara no temprano? Yo le, yo le ¿A qué dije, le que a... mandé en el grupo, güey. Tenemos que, ya que estar sabes puntuales. Que teléfono. Ay no mames, pero eh, lo vendió él... otra vez. No sé, pero es que acuérdate que vas a avisar por Facebook. No, hombre, no manches, por Facebook no, está cabrón, güey. Y luego dónde andará, ¿por qué no le, no le marcas? No sé. Ahorita le echo un fonazo, ahorita le echo un fonazo. Porque eh. bueno, manches, siempre llega tarde el cabrón, güey, no a ver, manches. Déjame le echar un fonazo al, al Tepo. Ahí, ahí, ahí un ratito el programa dulce. Oigan, pues no sé si hayan visto o no, pero en TikTok se ha hecho presente los mexicanos. Porque, ¿ya les estás hablando? Ya les estoy hablando, ya les estoy hablando. A ver. Vamos a ver dónde está Tepo. Vamos a ver dónde está Tepo. Lo voy a poner en altavoz. A ver. está sí si sí te voy a comprar un carro Maribel Ay Ay Maribel, ¿cómo que te cambia el aceite, Maribel? Ay. Ay, Maribel, sí, acércate, acércate. Ay, qué rico, hombre. Ay, no, hombre, qué rico. Ay. ¿Ah? ¿Eh? Maribel Maribel, ¿por qué me está tocando mi cosita, Maribel? Ay, ay, Maribel. Ay, ay epa, epa, epa. ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Quién me está hablando? Ay, bueno. ¿Qué rollo? ¿Cómo que programa hoy? Sí, güey, era. Hombre, uy. también pendejos. Hoy están haciendo un chingo de frío, güey. Me vale madre, ¿Cómo vente por acá. allá? No, hombre, no, no, aguanten, aguanten. Eh, ya estamos aquí, güey, nada más estamos no, sos, esperando. Eh, estaba haciendo. Eh, no, no, hombre, seguro que la destaca, ¿no? Está bien ocupado. Wey. Vente en corto. Ah, está bueno, hombre. Ya ahorita voy. Ya vente para acá, güey. Corto, vente. Levanta no, no, la vuelta, y me voy. No, hombre, así mero, güey, ya ah, te estás tardando. Está vino, bueno. ya, ya, ahorita llego. En cuánto, en cuánto? Está bueno, ya, ya, ya voy, ya voy. Chinga, güey, córrele, ponte un cuete en la cola, güey. Ándale, ya. Puta madre, vámonos. Eh, este, ah, este vato le vale le chorizo. Vale queso, le vale queso. De seguro estaba acostado. De seguro estaba acostado. Wey, de en seguro su se la está güey No, él no hace esas cosas. Ay, no, no por favor, Siempre trae. Por parece favor. que trae gel Denle en el quieras, pelo, pero, pero no. Es un caballero. no Es cierto, güey. Siempre trae pasó, gel en el, en el, en el, en el pelo, güey. Siempre trae gel. Y al chile nunca veo que. que nunca no, no veo, que, que, esté no veo que esté peinado, la verdad. Pasa, pasa, pasa. Pero, pasa pues bueno, ser. oye, pues igual y al rato que venga también el Tepo, yo creo que ha de traer ahí comentario de lo... De, porque ya sabes cómo es, güey. Eh, trae ahí dos, tres memes, güey, de, de lo de Qatar, porque ayer estaba cotorreando con él, güey, estaba yo cagada de risa con las pendejadas que dice el Tepo, güey. Pero bueno, la gente yo creo que ya ha de estar bien enterada. Oye, supiste que pusieron una pantalla en la macroplaza, güey, para ¿Para la, qué? para la raza que no tiene, no tiene señal, no tiene, no tiene tele, no sé, para Oye, la posición ¿Es ahí, güey. ¿no ¿Están wey? pasando en televisión abierta o qué? Sí, pero ahí, ahí pusieron una pantalla, güey. Esas, no te... esas ya son eh, pongan, pongan adornos navideños. Es, es para no, que no pusieron adornos tipo... ahora en septiembre ni nada. Eh, ah, sí. eh, quiero para, ver, para quiero ver dónde. ¿Dónde están mis impuestos, güey? Quiero verlos. Le perdieron una esferita ahí, pincha ahí en el, en el palacio de gobierno, algo, no sé. No veo nada, güey, de adornos. Algo, algo conmemorativo. Solo sí. pusieron para la bandita que, que no alcanzó. Ah. Mira. Bienvenido, bienvenida ah, sí, la, sí, la dupla más chida. Estamos hablando del tejo y de la dulce guarita. Está a punto de comenzar este programa, así que tráete tu. Ya Ya, ya. Llegas tarde y que... luego llegas. ¡Eh, para para ya, ¿Qué ha habido? ¿Qué hizo la bandita? ¿Qué ¿Cómo no, chido. Hombre, oye, Chilita, hace un, un chingo de, brío, de frío, wey. Wey, wey. Eh, wey. sí, de hecho cambiaste outfit y todo. Te oye, sí, ah, to oye. Por favor, mira la bañita. A ver, vuelta, vuelta. No, pero pedo, ya siéntate, güey. Ya, Oye, es que la neta, allá para mi cantón, güey. Ya aparece el Polo Norte, güey. Nah, ya aparece sí el Polo Norte. un pinche el no, pues es que po... vives bien, bien, en una colonia bien gacha, güey. Sí, Pero sé. ¿por qué el Polo Norte? Siempre van. Oigan, a, a ver, aguanten, aguanten. ¿De qué voy al baño? Esperen, es que se me olvidó algo. ¿Cómo que se te olvidó algo? Te puedo bienestar y luego te te vas eh, al baño. Aguanten, aguanten, hombre, ahorita ah, vengo. No, no manches. ¿Por Oye, eh. estamos hablando de los pinitos de la Macroplaza. No, eh. que pongan, sí, sí, que pongan. Mira, sí. ¿por qué no han puesto? No, güey, no he puesto nada. Mira. ¡Sammy! Eh, bueno, eh, no, Sammy. espérate, espérate. Eh, espérate. Es, que el eh, es que por sí ponen cosas bien feas. Ahí, quieren poner sus pinos todos raros. ¿Te acuerdas cuando pusieron así un chingo de vasijas para... Luego la otra vez wey. también pusieron... <coughs> A ver, a ver, a ver. <risa> pusieron puras ollas de tamal así en forma de pino, ¿qué es eso? Está bien gacho, está bien feo, no, ni luciérnagas, no, ni lucía, ¿sabes? Gusta. Parecía como que bodega abandonada. Así, al chile, güey, al así. chile sí. No tenía wey. ni un porqué, no tenía nada. Al chile. Oye, pero bueno, espero, es a mí Sami quiero ver dónde están mis impuestos, güey. Les perdí volví, una esferita o algo, güey. Ya volví. Oigan, se me había caído una bachita en el baño ahorita que fui, güey. Ah. <risa> <risa> <risa> Oigan, maldita. Ah, sí, les decía, no, hombre, es que la colonia está bien fea, güey. Porque. Oiga, sé que vives en una colonia bien fea, güey. Sí, está bien, gachas, siempre amanecemos menos cuatro, menos tres. Este, de pero, temperatura No, no, no, de fulanos que matan, güey Ah, sí, chale es en Por eso norte. le dicen el polo norte, güey sí, No man, mames Oye, está, está feo, pero Tétrico, tétrico Mira, está tétrico, pero por eso me vine así Mira, traigo esta Este jersey bonito que me compré ahí en fundadores Traigo un suéter Y abajo de este Un chaleco antibalas Por si el acaso Ah, claro para sí. no estar menos Claro, claro no, no, está no, no, el... no, para no estar Este, menos uno, uno menos Claro, claro que sí, sí. oiga bandita, este sí, sí. sí. bandita Estoy bien contento De estar otra vez En este programa Nosotros no estamos contentos sí. de aquí. Con, con nueva producción Con, con nuevo entierro. No hombre Cada que vengo Es una delicia Venir aquí Con toda la bandita Ahorita ya No tenemos nadie Atrás de cámaras Pero bueno Como <ríe> si tuviéramos <ríe> caca, caca, caca. Oigan y, y ya Ya le dedicaron Ya dieron la dedicatoria El programa de. No, Esperando que no, que te estaba esperando wey. que llegaras güey. ¿Dónde? Porque estoy bien encabronado. Mira, wey. déjame déjame te traigo una dictatoria. ¿A ¡Chinga wey. madre! ¿Cómo vive me, me cagó sa este vato? Mira, déjame te ¿Quién? lo traigo. Aquí lo tengo bien. Ay, ¿A quién, güey? Lo tengo bien anclado, mira. El programa del día de hoy te lo vamos a dedicar al Max Steel. ¿Al Max Steel? No, ese no es Max Steel, güey. ¿Cómo se llama entonces? Es Max, Max. Este, ¿cómo se llama El Más sí. Vertapen. Más Vertapen. Ándale, ah, ese puto. Porque hijo de su pinche madre no dejó pasar al checo, güey, cuando vino a competir acá, güey. ¿Qué, eh, ¡Qué cagón! Sí, se, se pasó de chorizo. Se ah. pasó de chorizo, pero bueno. Mira, vamos a ponerle acá la, la cara. Va dedicado, aunque lo odio al vato. ¡Ay, cómo lo odio! Ahí está. Ahí, ahí aplacate. Cada que me encabrones le voy a meter un chingazo, nada más de puro coraje. ¡Ja, bueno, este programa va por el Max. ¿Cómo se apellida ese güey? El Max Steel. Eh, este <risa> no programa fue es dedicado por el Max Steel por ser un hijo de su pinche madre. Claro, eh, es por ser pinche madre. tan cagón y tan cagapalos. Sí. Oigan, banda, ¿pero eh, qué este rollo? Es que es güero. Todos eh. los güeros son bien cagapalos. Sí, no, chile? hombre. Ay, no, ¿cómo los detesto? no no, odio? No, no todo. sí, luego todavía con el pinche chiquito. Ese güey no tenía la culpa, el chile. Ya el el chiquito. chiquito? El chiquito. Ah, yo entendí, el chiquito. Y dije, "Ah, ya estaba agarrando confianza. Eh, cálmese usted. Anda como un coche. No, oye, no, no, no, mamá, tengo oye, frío, tengo eh. frío ¿Qué es eso de que apenas, apenas llegamos a 10 grados y ya estás volviendo con tu ex? ¡Qué, ¡Ah! es ¿Qué ¡Pasa, es pasa, esto? pasa! Ya, eh, pues mejor pasa, ni hables, güey. Te da un frío bien ojento la Yo soy pasa, firme pasa. en mis en convicciones y yo no regreso ni a mentadas de madre. Ah, no, yo sí. Yo, no yo, regreso, nada no no más porque ya traía otras y no si regresaba. No, puro pedo. La dulce no regresa, nada más los cala, a ver si siguen, si si todavía traen condición. el chile, güey. Algo bien, algo bien. De oye, ¿cómo? Oye, conozco un compa, güey, que cada ¿Qué? que se va, que, que hace poquito va a tío el vato y no llevaba suerte. No, hombre, lo hubieras visto ya, tamba bien en pierna. Bueno, no. Sí, a no una sí, chaquetata. Bueno, no, no, no, no. Agarró no, no, chaqueta ajena. no, eso no. Oigan, bandita. No, eh. pues ¿qué, qué, padre. ¿De qué estaban hablando que por Oye, ahí que de las ofertas del buen fin, güey. Sí, no, wey. Me... Estábamos platicando de lo de la fiebre mundialista, güey. Ah, de la fiebre mundialista. Estamos sí, platicando de la fiebre mundialista. Eh, también del buen fin. ¿Agarraste algo en el buen fin o qué? Eh, no, más que. Pura pinche sobra, puro cascago ya, oye Me, me fui apenas ayer, güey Porque dije, bueno, a lo mejor ya no va a haber tanta banda Ya aprovecharon los primeros días Pura verga, güey, pinche centro Estaba hasta la chingada de gente, güey Estaba así de pinche gente, güey No, hombre, no mames, yo estaba aventando madre güey Porque no dejaban ni siquiera pasar a las pinches tiendas Y luego ya quedaba puro cascago, güey Quedaba pura talla de niño, güey Quedaba pura talla extra grande, güey Y puro pura falda, güey Pura, pura ropa de verano, que ahorita ni se usa la verga Entonces ah, yo dije, chilling, no, chilling. no puede ser, güey Oye, güey, estuve viendo en Facebook Que estaba, por el buen fin, pusiste en, eh, si se llevan a mi vieja, le re, no se si llevan a mi suegra, le regalo a mi vieja. Sí, ¿Qué es oye, eso? Ah, Ando wey? de promoción el té. ¿Qué es eso? Oye, ¿Qué es eso que voy? Que voy al, al table y, y no me dan dos por uno en los privados. ¿Qué, ay, ¿qué es, es eso? eso? ¿Qué, ¿Qué es, eso? es eso? Oye, ¿qué es eso? ¿Cómo, ¿Cómo que los chupones? No, no, no hay descuento del 50%. ¿Qué <ríe> es eso? Ay, ay, ay, ay, ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? No, no. no. se pasan de ñonga, güey. Oye, le, le di la vuelta a todos los de Padero güey, a todos, ¿no? deje ninguno solo vivo. Este y ninguno, me Promoción. Pero en madero es puro vato. ¿A poco sí? sí güey. Ay, con razón. Te tocó con... con tripié, güey. Se me hace que sí, güey, porque no la me lo por, que por atrás nada más. Ah. Estaba raro. No, pues este. Tétrico, un, un lavadito y ya no hay pedo. No, pero no, no, yo no le hago eso, yo no le hago eso, quiera. No. Ah. Eh, ¿te ¿Y a ti te gusta el fútbol? Eh, más o menos, fíjate, de morrió de borrillo jugaba mucho. Ah, ¿qué posición jugabas? Eh, pues a mí me gustaba mucho ser delantero. Ah, perrillo, o sea, tú eres el goleador. Claro, no, sí, yo, yo era de los, de los más chingones de ahí, de, del equipo de la sécula, ¿verdad? Ay, perrillo, poco sí corrias bien rápido. No, pero yo era el más veloz. A ver, cálate, cálate. No, no, aquí no, güey. No, cálate. Oye, Oye yo madre, también. Cálate. En, la, cálate. en la prepa es madre, güey? En la prepa yo también jugaba fútbol, güey. ¿Neta? ¿Y te la movía dulce. Sí, güey, a los chingazos, porque ahí fue donde yo dije, no, como que lo mío son los chingazos. Ah, porque, porque... estuviste en la prepa no Sí, güey, en la 8, eh, allá ah, con, con, razón, con, con el cosas. coach, el y, entrenador Chavira, no sé si ustedes estén, puro delf, pero bueno, eh, puro delfinito. Y luego, a de cuenta que, no, güey, o sea, es, es que había unas viejas bien acá, güey, y todas se creaban batillo, güey. Muy esbelta. No, wey. yo sí, yo, yo iba corriendo como bay -wash. Así. ¿A poco sí? Y luego de repente venían unas y pa Pinche un brazo, nah, wey, y dulce, estás bien toscando, No, güey, pero luego ya después... Ay, no, hombre, siempre me venía peleando, güey, en todos los partidos. Y hasta que me expulsaron, En wey. todos los partidos, hoteles, bares, restaurantes, cines... ¿Y así ¿Cualquier nació. lugar público? Nah, nah, nah, ah, no, no, no. Es que, o sea, soy tolerante, pero no tanto, la verdad. Yo diría que eres más intolerante que tolerante. Mm, pues para la chingada, güey. ¿Por qué? ¿Ya vamos a empezar a chingar la no, madre no, también no, o qué? No, no, no. Ah, no, bueno, no, güey. No, no, porque el chile, güey, yo me prendo no, de volar. No, Oigan, patita. Lo que sí es que continuando con este pedo del frío, la verdad, ni ganas dan de ir al jale, la neta. Eh, pero tu ni jale tiene este punto. ¿A que sí, güey. Ya apunta ya la a jalar, no, güey. Sí, ya, eh, Ahorita ya la ando moviendo ahora de plomero, güey. Yo te puedo cambiar eh, una tubería, te puedo cambiar el foco, te puedo cambiar este. Eh, incluso hasta tu ruca te la puedo cambiar. Ah, yo a, a, ando con todo, ando con todo, güey. No, ah, oye, perrillo. pues deberías de ponernos una, una muestra de que, a ver, porque yo, yo cupo que jales, güey, me sales muy caro. No. Entonces necesito qué. que, aquí mira, falta a un bien. poco, güey. Necesito que te pongas a jalar. Así a que, algo bien. ¿por qué no te pones a jalar? Mándala, mándala, mándala, con esta sección de ponte a jalar. Bueno, pues ya estamos aquí. Oye, Tepo, vas a cambiar pasó? ese foco de ahí, güey. A ver, ¿cuál? Al chile. Vamos a traer una. una... Tú nada más dime cuál y yo te a A ver, a ver, déjame Tepo, ¿Tepo? A ¿qué ver? se necesita, Tepo? ¿Qué se necesita? Eh, primero que nada, hacer la mera verga. Okay, Porque okay. Si, si no eres la mera verga, no puedes hacer nada de lo que estoy a punto de hacer. Ok, ok. Segundo, ocupas un foco. Tienes okay. un foco. Eh. Sí. A ver, déjame <risas> buscar. <risas> a ver, <déjame> buscar. <risas> Y esta escalera. Tú ve haciendo ceniza, dulce. Ah, chinga, ¿para qué ceniza? Tú ve haciendo ceniza, no preguntes. A ver, pásame ¿Qué? un poco, pásame un poco. ¿De cuáles focos tienes, güey? Okay. Mira, tengo de este. Ay, no tienes uno. ¿No, ¿No tienes otro? Es que este está muy chiquito. Te, tengo este... uno de sabor. Ah, no, este no. Ay, no mames, mira. Este, este, pásamelo. Ay, no, hombre, briga sabor fresa. <risa> no, eso rico. es una esfera, Uy. güey. Ay, sí, es cierto. Este no es un poco. Entonces, ¿para qué me lo pasas, güey? Ah, Chumelo tu ah, culo. Ah. Bueno, no, ese, eh, ese. Pues yo que la dulce. güey. Muy... hoy, hoy le voy a enseñar a toda la bandita a cómo cambiar un poco, porque ahí. yo sé, yo sé que ahí de repente se ofrece cambiar un poco y cuando, cuando le dicen. Ey, ayúdame a cambiar el foco. Pinche banda, está bien apendejada, bien apuñetada, güey. No sabe ni cómo cambiar un pinche foco, güey. Le, le, man... ¿Le da miedo subirse? ¿Le da miedo subirse? Es que se si de lo cambia, güey, le va a dar toques si o algo así. No, está muy mal, está muy mala pinche banda. Entonces, para que se enseñen a cambiar un foco ahí en casita. Primero que nada, es si que es un si lugar alto, a ver, vamos a ocupar una escalera como esta. Si no es una escalera como esta, al chile, mejor ni lo intenten, güey. Se van a dar la madre. Tiene que ser a huevo como esta y de esta misma marca. Oye. ¿Y, y, ¿Y no te va a dar toques? No, no, no, no me okay. da toques. Bueno, tú, tú, guacha, tú, guacha. Ok. Hay que tener, están bajo expertas, hijo. Ok. Mira, aguanta, aguanta, aguanta. aguanta. Ay, ay, no, no, ay. Eh, no, no, más, te puedo, no, no llegas. Un poquito, más, un poquito ocupas, más, ocupas que te agarre? No, no, no. Ay, me agarras bien raro. Ay, mira. A ver. Ay, como mi tío, me agarras ah, no, no. <risa> Eh, ¿Qué onda con el tío? ¿No ocupas que te detenga? ¡Ah, perrillo! Ay, eh, me, eh, ¡Eh, espérate, me, espérate! Eh, ¡Está saliendo chingo! No, ¡Ya no lo agarro, me, ya no lo agarro! ¡Eh, no mames! Eh, Abata, te, ¡Aguanta, aguanta! Eh, ¡Me dio toque, me dio un toque! ¿Estás bien, güey? güey! Me dio un toque, mira, no lo quiero probar. ¡Ay, puto! Mira, es de, la, es de la mango kush esa, güey. Mira, ¡Ah, espérate, pero, ahí, pero ahí, no, está no, con madre. Bueno, ya, ya, ya. Déjalo cambio, déjalo cambiar ahora sí. A ver. Ay, mira, mira. Ahí está con ah, madre. Ah, madre pero, eh, eh, ¡Espérate! Espérate. Eh, espérate, no está jalando, güey. Mira, no está haciendo falso, güey. No, ¿Está no falso? lo estás dando bien. No, ahí está no, con madre. Madre. A ver, espérate, güey. A ver. Está con madre. A ver, ¿dónde quedó no, el foco? No. Mira, aquí está el que ya no jalaba. No, hombre, güey. A ver. A ver. A ver. A ver. Todo no, este vato no le sabe, güey. Ah, eh, este, la, la vas a despaciar más, güey. Ahí. ahí. Lo eh, vas a chingar más, güey. No. Bájate, bájate, no, si ya, güey. No no, no, no, llega. Llega. no, no llega, no llega. Eh, no, no. Se te van a caer los pantalones. No, no. no ya eh, bájate, ya wey. bájate. Eh, no no eh, tiene se seguro, va caer, no tiene se seguro, caer, güey. Darte, <risa> <risa> no tiene seguro, cabrón. Eh, no pude po. Pues no, si no ya, no, no, no, ya. No, no, no, ya. el foco. No, no, no, tan, tan, mal, güey. No, el ya. Mira, ahí, ahí, cómo lo ven. Quedó con madre, ¿no? Pues yo lo veo igual, pero bueno. ¿Cómo, cómo que quedó igual? Quedó igual de oscuro, güey. No, hombre, no la chingue, wey. Eh, pues mí que puro pedo, que tú arreglas ese pedo. No, no chile, yo, yo sí lo arreglo. Ve buscándote otro trabajo, Tepo, porque al chile con nomás de bono, eso no la armas. Mejor, ¿saben qué? Vámonos a la próxima cápsula sí, porque las chicas me están pidiendo que les enseñe a cómo defenderse ante cualquier situación en la que se presenten y estén en peligro. Así que vámonos a la próxima sección de... Te falta barrio. Ay, nombre hombre, ¿cómo la voy? Pues ya regresamos a esta sección que me han estado pidiendo la gente porque hay muchas amigas de que me están preguntando, güey, yo también quiero agarrarme a chingazos con los vatos porque de repente me han robado, de repente me faltan el al respeto y no sé ni qué pedo. Entonces, vamos a suponer que un día tú vienes bien campante por el parque, Vas a venir caminando y te van a saltar, pero voy a ocupar que me ayude el Tepo. ¡Tepo! ¡Qué rollo! ¡Qué habido! güey! Eh, ¡Sal de ahí! Onda, Tepo! ¡Ay, ah, pinche Tepo! ¡Tepo, ocupo de tu ayuda, güey! ¡Para que seas el puto Ay, malandro güey. que me va a robar la pinche bolsa, güey! Oye, soy malandro, pero no puto. Bueno, este, perdón, así, así hablo yo, güey. Este. Ah, bueno, bueno. ¡Tú, a eh, cuenta, güey, tú vas a venir, güey, y tú, yo voy a venir acá de que. A ver, a ver, y a ver, luego a ver. me vas a, a arrebatar la bolsa, güey. Entonces a ver, yo ya a ver. le voy a explicar a mis amigas lo que tienen que hacer, güey. Bueno, ¿Sacas? De, de, yo, yo vengo de acá, yo vengo de acá. Sí, tú vienes de ahí. Ahora te vas a tropezar. Te voy a ir Sí, como, yo, como. Yo, yo vengo caminando acá. de acá. ¡Zorro, no te lo lleves! Y, y ahí salgo. <ríe> y así, y vas a, vas a tratar de robarme la, la bolsa, güey. Ah, sí, sí, sí. A, Entonces, a vienes ¿tú, tú vienes y me robas la bolsa. Tú, ¿Tú vienes, tú vienes? Y, sí, yo vengo y... ¡Quítese, ataca con la tanda! ¡Ay, no! Ya ahí está. Y lo tiran al suelo, y ya que esté tirado al suelo, Ay. le pegan con la bolsa así, y, y así, y luego, Ay. si ven un, una madre de estos ven, ahí aguanta, en el suelo, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta. Ah, ahí Ay. le dan así, Ay. así, Ay. así Ay. como si fueran pinches tablazos, Ay. y luego, no, espérate, espérate, espérate, acabo de encontrar, no. espérate, espérate, y le pican un poco así. Y luego le dan le da vuelta en el pinche ojo aquí, ay, así. Ay, no, ah, y luego ay, le vuelven a pegar el, ay, los pinches huevos así. Ay, y anda para atrás. No, no, Dulce, aguanta! Otro. Ay, no, ay, ay, y, ay. Ay, y luego, ay. espérame, si vuelve... No. no, espérate. No, no, no. Aguanta. acabo. Espérate. Y luego, pipí, si encuentran, este si pipí, encuentran pipí, una pinche <risa> escalera, vete pa' el güey. Ay, no, se la ay, ay, ay. Ay. Y. Ay. Ya. me la chingada. Ay. Y así es como se pueden defender cuando les traten de robar la pinche bolsa. Tienen los pinches putazos y ya con eso tienen. Ábreme el Ay. Mi patrita, Ay, mamá. Bienvenido, bienvenida ya. ¡Ay, pues qué putazo! Eh, ¡Ya pásenle! Sí, ¡Ay, hombre, no, tan no, delicado no que me salió! ¡Bajaron, hombre! hombre una una manada. Manada. ¡Ay, Ay no, esto bien no, madreado! Nada más de puro coraje le voy a meter un chingazo. ¡Eh, no, espérate, güey, espérate! Pues por eso, nada no aguantas nada. ¿Cómo lo odio? ¿Cómo lo odio al Verstappen? ¡Ay! ¿A poco por... te duele? Hombre, un chingo. No, me lo manches, no manches. Pero ¿sabes qué me duele más? Que ese hijo de su pinche madre no haya dejado pasar al checo, hombre. ¿Cómo no, te no. hoy, Pato? No the... ya. ya, ya no te vea, vea todavía, va a la chingada, culero. En mi pinche pizza persa te pongo una verniza, culero. Tranquilo, tranquilo. Pero mira, mira. Ay, no, hombre, no, se la baña, pero bueno. Oye, mira, Quedé Te puedes poner un poquito de de de, de eh, pues qué será un poquito de vaselina güey para que se te vaya el dolor. Ah, pero hay que que se lo fueran a coger dulce. <ríe> oye, mi como los remedios de las mamás, ¿no? Sí, oye, <ríe> mi jefa mi jefa ya me ha dicho que para los dolores así fuertes ¿Eh? este fumar peyote, güey. <ríe> o, o, <ríe> ¿O cómo era? <ríe> no, no, no, no, no, no, dártelo, yo, pusieras peyote, güey. Ah, es el, es ah, la raíz del peyote. Y oye, con razón, yo es que no, como que era fumado también sirvió un chingo. Oye, eh. me, me, yo, yo andaba allá en el espacio, güey, con los un, un pinche extraterrestre me estaba dando masaje bien verga, güey ah. con madre. Se me quitó, se me quitó el dolor eh. con madre. Fíjate, mi jefa tenía una una creencia medio rara, si no soy bien pendeja, que todo se curaba con saliva. <ríe> Sí, ah, esa, esa. Oye. Espérate, espérate Me arde la pantufla le, eh, le voy a decir a mi vato, me arde la pantufla Cúrame con saliva Qué ah, asco no, no, no, Oye, sí, no, es que yo sí no, conocí sí, Oye, no pues no era sé. no, no, pero bebe, Yo bebe, tenía una amiga, bebe, okay, tenía una amiga Que sí me dijo, oye, ¿qué? tengo una rajadota Así como de este vuelo, güey y, y yo le dije, oye, pues dice que con saliva Se cura todo y me dijo, pues a ver, vamos a calarle. A esa Oye, va a aplicar, güey. Así aplicar. estuve como por un año hasta que me di cuenta que no, no era una rajada, güey. No. Oye, ¿de cuántas puntadas esa acordada? No, pues era, estaba así, ¿no? Hasta ah, frontón. No, no, no, Oye, parecía descalabrada, güey, no, no, hombre. Yo dije, bebé. ¿por es, dónde te, te caíste? No, esa madre, no sí, no no, no, no. Y luego le abrí a decir, ay, no, no, ya, no. Bebé. Era, bebé, ya, bebé, ya, ya, cállate, cállate. Oye, pues es que nada malito. Muy mal, muy mal. Todavía traes cara como que medio apendejadote, pero... No, esa es la de siempre. Bueno, ¿Qué, qué, qué, qué? eso sí. ¿Pero qué te dieron de, de remedio? ¿Tu mamá qué te daba, güey, de remedio para, cuando te enfermabas Fresitos, de la tos? Tes. ¿Pero no te daba unos pinches tés raros o así o algo? Té de clavo. Guácala, güey. Té de clavo, té de manzanilla. Eh, ¿Sabes cuál también? El Big Vaporú. Eh, pues eh, ah, y mi mamá me puesto, ponía eh, periódico, güey. Eh, eh, eh, me embarraba de Big Vaporú y luego me ponía el periódico, güey. Para que sudara más, pero yo terminaba con todas las notas aquí, ah, como chile. tatuaje. Oye, como, ah, como la pichana de, de, de así de puestito abajo, de presupuesto que le quitas así la envoltura y se queda así con toda la imprenta. Ah, ah la de cuenta, güey, así quedaba ah, yo. Así, así estaba la pichana remojada. Sí. Eh, te digo otra cosa, que chales se me olvidó, no hacían en los no, mira, <ríe> no. Oye, hablando de test. A mí mi, mi, mi jefa una vez me, me, me dio una muy buena receta para, para, para un malestar bien raro Porque mira, yo tenía una novia Que de repente como que ya no le bajaba güey Y como que la panza se le empezó así a ser más grande Y me dijo, mira, con un té de canela Y, y un té así de clavo dáselo y, y si no, jala un no, ¿Qué? ¿Cómo? ¿Un eh, no, esto es con cero, no, ¿No? no, no, no, no, no. Ah, ok. Eso es un Ay, para par no, de no, no, no, ¡Dulce, dulce! Oye, por ejemplo, no, también no, como, como también... Ah, el remedio, cuando te cortas. ¿Qué es lo primero que te ponen, güey? ¿Qué es lo primero que te ponen? Cuando me corto, viticilina. Sí, ah, ah wey. qué buena medicina. Ah, sí, no, no, no, no, no. Güey, a mi mamá, Ah, no, literal, eso es cuando wey, te quemas, cuando te quemas. No, o sea, me cortaba o me quemaba y me ponía mayonesa, güey. Me ponía. este. ¿Qué más me ponía? Eh, cebolla, güey. La cáscara ah, de la cebolla. Yo, espérate, mamá, pues sí, no, no, es un pinche cogdow, güey. O sea, oye, mostaza, güey. Mostaza Oye, muy Aquí como que me está dando chico de frío, no. No quieres que te cambie el lugar, dulce. ¿Por qué? Porque aquí hace un chico de frío, güey. Ah, a ver, ándale. Ahora, ahora. A ver, hazte para allá porque yo también tengo frío haciendo? aquí, güey Es que tenemos frío y nos queremos es que, es que quieren que calor sí. corporal es que A repuntar, hazte pa la, la banda ya, eh, al tiro con la alfombra eh, ahí, ahí, <ríe> <ríe> ahí, ahí sí te encargo, por favor Ahí sí te encargo, Ah, chingada ah, madre La alfombra Llampe, carísima Me costó bien cara, güey esta, esta se usó en la familia peluche En la tercera Ay, temporada Perdón, perdón La Ludovico Paleta Producción cara. Ludovico Paleta, discúlpeme ya ahí quedamos ahí está ahí está no no no no mames es que la neta yo de repente ya no me hallo aquí porque ay la gente allá en casita no sabe güey pero aquí tenemos un pinche conducto de aire que pega directo hijo de tu pinche madre oye y yo no sé qué le pasa a los de la producción que estamos como a menos ocho pinches grados y nos ponen en el 28, cabrón Eh, cálmate, cálmate, cálmate güey. no no no no no no no no no no no no no no no no no no espérate no no no no no no no no no no no Espérate, ver, espérate Gracias, El programa Este, oigan Sí, también sí, no, ya, perdón, Otro remedio sí, Cuando sí, No, te, no, porque no porque sé si se les haya pasado se Pero se cuando iban a la oye, es que es A la, que que la, que la que playa Que, que les Se les pegaba por ahí Una medusilla O un agua mala esas que le decían Ya, ya cuando iban a la playa y que se les pegaba una medusa, güey, una, o una agua mala, esas que le ¡Ah, dicen. ¡Ah, que tenías que orinar! Sí, güey, Sí, amigo. no mames, eh, eh Pero sí ayuda, ¿sí sabes que sí No, pues ayuda? yo le ayudé a, a, a un ¡Ay, ex, güey. ¡Ah, en no, hambre, Dulce! Pero no es que maravilla. tú también aventabas así todo el charro ni le atinabas. Oye, no, ¿sí? sí, sí le atinaba, pero pues de aprovechando dije, ¡ah, ah, esta es la lluvia dorada! Oye, a mí eso se me hace muy raro, a mí se me hace muy raro porque a mí me han orinado, pero no me ha picado una medusa. Pasa pasa, eh, pasa. ¿Sí, pasa, pasa. Sí, pasa. Ah, sí, también bueno. la dulce, quién sabe que ella dijo: No, hombre, me, me cayó una medusa. Y la verdad, dulce, aquí no hay playa, güey. <ríe> Oye, Ay, ya se. pinche presa, Ay, está bien seca Se pega, ver, güey Hasta, hasta que... ahorita que estás diciendo. frío, No, güey. es que fui a la presa Dulce, Oye, no mames, hay, ¿eh? hay medusas, güey Y luego deja tú Aunque fuera la pinche presa En la presa hay tres pescados, güey No hay, no hay ni medusas, hija No, ahorita ¿sí? ya no hay ni pescado, güey Ya se murieron todos es, Oye. Es chile, ¿Sabes yo cuándo conocí la presa? ¿Cuándo? Cuando el Conan se la aventó completa nadando Oye, sí, no, se la mamó El Conan El Conan se aventó a nadar toda la presa La cruzó, nadando, güey. En sí, cinco sí, sí, minutos güey. Ay, por favor Es Conan, nah, güey, es Conan. Te emociono, va, es e ese vato es un superhéroe güey. A un día lo vamos a invitar Mira, Oye, mira, aviéntate el himno de Conan no, no, no me lo sé ahorita, no estés mamando Ay. Oye, no, no mames, también hay remedios Muy chingones, yo me acuerdo que de morrillo Me apestaban mucho las patas güey. Tenía de dos opciones O cortármelas a la virga o oh, el remedio que me dio mi jefa, que sí, me sirvió bastante, güey. La neta. Al güey. Refri. No, no, no. Me decía <risa> que en una las tina patas. con agua caliente pusiera cloro, ácido muriático, limón ah, y bicarbonato, güey. Hombre, con madre, pinche calor. Pinche, oh, te lo juro, como media hora después, ya cuando se me secaban los, las patas, güey, pinches talones parecían como polvorones, güey. ¿Dónde? Ah, ah, ah, ah. Así, güey. Los tocaba tantito ah, y vamos, Nos parecía wey. queso, güey. Queso no, panela mami. y la verga. No, no, estaba con madre, güey, la neta, la neta. Pero se me quitó el, nah, el wey, pinche olor. Nah, güey, qué pie, asco. Lo, los pies se me reducieron como dos tallas, güey. Pero no, no, no. Ya, ah, el pinche olor ya. Güey, pues es que se ha sido muriático, güey. Tu ¿Sí, mamá ¿verdad? quería que te quedaras acá <risa> sin patas, no mames, Ya no, sé. <risa> Wey, puro huesillo Puro hueso como sea, huesita así, cap... Casi, casi que nada más Los pinches huesillos así Las falanges Dame, hijos, No, pero, pero Muy buen remedio, la verdad ¿Qué otro pinche remedio Se conocen ustedes? Oye, ¿y ustedes Cómo le hacen, por ejemplo Cuando, cuando tienen ladillas? Ay, no, pues yo nada más me, me rapo así como Si fueran piojos. Me, me rapo ya, pelón Pelonas de un ratito. Y te pasas un cepillito para ver y champú, y champú de eso de... Compro de los de perro, de los de animales. De, lo, lo más fuerte que la ahí es el super, sí huevo. No, pues ahí. Eh, eh. El perro... Eh, ¿Cómo? El perro sano, el perro bondadoso. ¿Cómo claro, se llama? El no, perro feliz, ¿no? El, el perro feliz, feliz eh, ¿no? el perro feliz. No, el perro feliz, ¿no? El perro No, no, no. Eh. Se llamaba el perro consentido. Ándale. El perro consentido. Esa, esa compras tú. Pues deberías de comprarte, güey, porque mira, ya te he visto como dos, tres aquí en la pinche barba, güey. Eh, por eso, por eso. Oye, si no también me chingo una de esas pastillas que también a veces les dan a los perros para, para antipulgas, güey. Sí, eh. o, o me compro un collarcito así, así de esos de los de picos. ¿Para qué? Pues dice que con eso ya no. Con eso ya no Ya no se les sube las putas Sí, ya no se me sube la ladillas Ah, pero va, mm, esas son patrañas. Amigos, acabamos de pasar la Revolución Mexicana. Uy, cierto. Honestamente me vale verga, pero no hay clases, no hay trabajo, no hay nada. ¿Ustedes qué hicieron en su día libre? Yo en mi pinche día libre, la verdad, me la pasé acostado. Claro que sí, jalándomela con fotos de Maribel. No, espérate, no, no, no, no, cierto, no. No, te metí, perdóname. No le disculpa, le cortas, Oye, no, yo me la pasé acostadito en la cama porque hace un chorro de frío, la verdad. Le dije a mi jefa que que pelotearon unas de harina para el muñeco, que se aventaron unos hot cakes, este, me la pasé viendo películas en Netflix. ¿Qué películas y, viste? Eh, me aventé la de eh, Chuec 1, Chuck 2, Chuec 3, este, para siempre. Ah, <risa> perrillo. Maratón, maratón. <risa> maratón, ¿Tú qué eh, te Este um, eh, pues yo estuve un poco ocupada. ¿Haciendo? Eh, este, pues también descansando, güey. ¿A ¿A ¿Qué gusto, es caso, agosto? Pedo, agosto. Agosto, agosto. Agosto, agosto. Ay, este... Estaba ahí con un amigo, güey, viendo Netflix. ¿Con quién? Un amigo, güey. Con China. No, nada. Pues, ¿Te, lo oye, aquí, tranqui. ¿Eh? ¿Te lo tramitaste? ¿Te lo tramitaste? A veces Es algo así. Oye, yo también, yo también estaba con una amiga en, en la casa, güey, y en mi cuarto está muy frío, güey. Muy, muy frío. Y ya llevamos un rato viendo las películas y me decía, oye, es que nada más no me caliento. Y yo le dije, pues, ¿qué chicas quieres que haga? Ya, ya, te, ya tengo el clima en el 28, culera. Pues, o sea, pues ya no tengo otra manera de calentarte O sea, ya si eso no te calienta, pues ya no sé qué hacer. Y la, y la morra, oye, que me voltea a ver y que me dice, yo sé de otra manera en la que nos podemos calentar. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Cómo, hija de tu Yo pensé que me iba a decir que con un, con un cafecito, güey, o con un té... O, o, o, o, algo así, algo cercano hey, algo a eso, eso ¿no? que oye pura verga que se pu, el pu, pu, y que me que no pues mira date y yo cómo pu, cómo, ¿cómo que date, culera? Esto no me va a calentar, gato, pinche pu, mejor pu, a la pinche te va a calentar. ¿por qué no te va a calentar, no fue bueno, no, no, no, no punto. Güey, eh, pues de hecho, eh, yo ayer tenía. Es que lo, es lo primero que se nos enfría a nosotras, güey. Sí, ¿verdad? Como com estamos, com estamos muy nalgona... Ay, ay, que, que, hay que hacer una pinche cortinilla que se llame Chistes Matones. No, no es cierto, no es cierto. No, Nalgotas que tiene la Es tu culpa, pero es tu culpa, güey. No, no, no. Oye, ya le estoy diciendo bien. O sea. Es lo primero, la, la, el busto y las, las nalgas son lo primero que se enfrían una mujer, güey. Entonces, no, yo por eso ayer yo tenía ¿Por mucho qué? frío, güey. Es que porque alejadas, no, porque... <risa> están, muy, están muy alejadas, No, porque están muy alejadas. das cuenta. ¿O pues sí, güey? Pues... Tiene más distancia, sí. Ustedes o no porque están planos, claro, No, al chile. Oye, sí. es que las chichis son como antena. ¿eh? ¿Por qué? Como detectan el frío. Ah, sí, dale, por eso se, como, se paran el... acá. Sí, sí, exacto. Al chile, güey. Oye, pero sí, por ejemplo... Eh, ah, también el fin de semana fui a, a una fiesta, güey. Y allá, allá estaba haciendo un pinche frío. Y ahí sí traía las luces bien altas. Traía las altas, Neta. Sí, güey. Tétrico, pero, pues, tétrico. Este, medio tétrico el asunto. Pero sí, güey. O sea, una mujer... Entonces una busca calentarse, te po, O sea, tu amiga lo que buscaba era... Pues acá, güey, que le das un pinche rimón para que la calentara, güey. Los pies, güey. Los pies parecen que estoy muerta, güey. Helados, helados, helados. De proyecto. hecho, tengo que buscar una de esas pinches madres, güey que, es? que se usen en esta temporada ¿Es Sombreros sirve? No, para calentar Gorros no, Chaquetas Un mentiroso. Calentador No, ándale, un, un colágeno, güey Un ah. mentiroso ah. Uno, madre, uno de esos ah, que le gusta que, mentir. Sí, ah, de esos, de esos que, te, que, que ya, el amor fingido y ese pedo. ¡Eh, ¿no? dulce! Pues deberías entrar en que Monterrey no tenga frío y agarrarte uno de esos. Sí, uno una de esos que cuando estás acostado hasta te hacen piojito y la de. ¡Ándale! Y si no te hacen piojito, te avientan uno que otro. Sí, sí. agregó, rico Ay, bueno. no, hombre, no, ya, ya, no antoje, no antoje, ni de su pinche. Madre. Oye, pues tenemos, mejor vámonos ya de una vez a nuestra próxima sección. La, eh, porque trajeron sus títulos. La tarea, la tarea. Claro, la, tarea sí. la tarea, la tarea. Creo, sí. creo que sí, creo que sí, señor. Porque nos vamos a ir a la siguiente sección que se llama. ¿Qué es eso? Ah. Mira. oye, ¿eh? entonces ahí estaba la Maribel Guardia y la Carelli. que le digo? A ver. En Cuernavaca las dos. Oye, no hombre que ya, ya, mira. No, no, sube, mira, me... guacha, déjame te enseño el video, mira. Mira, no hombre, qué no, rico, no, no. mira. Eh. ¿Qué pedo? Ay, joder, su pinche. Tí, tí, tí, tíralo, tíralo. Hola. Ey, qué rollo, bandita, ¿cómo están? Bienvenidos a este su espacio informativo de la semana con su copa. El Tepo Jefferson gutierritos Verstappen López Claro que sí, mi compañero Andrés Neira para ustedes Algo bien, oye, cuéntame mi Neira ¿Qué tenemos de información esta semana? Mira Tepo, para empezar este espacio informativo Oye, pues ¿qué es eso, Tepo? ¿Qué es, ¿Qué eso? es, eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que te gastas millones en Twitter y ya valió Chopo Twitter? Oye, no oye, pues es que eso. Elon Musk Ya ves que te voy a comprar Twitter oye, ¿Claro? Wey, ¿Valió verga, güey? ¿Valió verga? ¿Por ¿Por le qué? digo cuéntanos, a todos los trabajadores Eh, se me ponen al pedo todo y los que todos trabajando al puro pedo Oye, pues le sigue Pagando lo mismo, y ¿sabes qué dijeron los trabajadores? ¿Qué dijeron? No, pues ahí nos vemos. No, Todos hombre, se fueron ¿qué a la es verga. Todos se fueron a la verga. ¿Y adivina qué, Tepo? ¿Qué pasa? Adivina qué. No, hombre, Twitter están a de cerrar las puertas. No. Ya, mamó. ¿qué es eso? Oye, y me acababa es de crear una cuenta falsa para estoquear a mi roca, Ah, ex. ¿qué es eso? No, hombre, ¿Qué, qué es, es eso, Tepo? ¿Qué es Ay, eso? No, bien, pata. Oye, en otras noticias, adivina qué. El, el mundo ya se empieza a, a descontrolar. Esto de la fiebre del fútbol los tiene locos a todos. Y pues, ¿qué crees? ¿Qué, qué? Que Qatar no fue la, la excepción en este año. Claro ¿Qué? ¿Por que qué, sí. Por qué? Porque adivina qué. qué. A Qatar dijo, a mí me vale madre todos los borrachos y pederos que van a venir. Yo no quiero alcohol, yo no quiero... Cero, cero Y a mí no me importa los millones que te hayas metido, Budweiser A mí no me importa que hayas mandado 75 millones de chevecitas Claro que sí A mi estadio no entras con una sola cheve ¿Cómo Aquí ves? no queremos gente penas? tílica ¿Qué es eso? Oye? ¿Qué, es ¿Qué es eso? Es eso? ¿Qué es oye, eso? Es, lo, es, lo, es lo bueno, güey Es lo bueno de ir al pinche estadio, güey Acabarte la cheve y luego llenarla de miados Y aventarlos así al, al que le caiga ¿Qué es eso? No, hombre, ¿Qué es eso, no? eso que estás con tu morrita en el estadio y te dicen Ahí te van los del hígado No, hombre, ¿qué es eso? Ver, o los del riñón sí bueno, no. no sé Porque, oye, se ve, se ve que los de Qatar no han ido a, al estadio ahí de los tiburones, güey Porque, hijo de su pinche Se pone pucha. con madre, güey, no ¿Qué es, eso? Uh, uh, fueran, ¿Qué es eso? Fueran, fueran, fueran al estadio, o mínimo, al de Rayados, güey No, hombre, cállate Hasta pasa, la, la, la volvían ley que, que se tomara en los estadios Pero bueno, oye, en otras noticias un poquito más serias también tenemos Que adivina qué ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que siguen los problemas en... Ah, no, iba a decir en Siria. ¿Qué, qué, qué es eso que siguen los problemas en Irán y el equipo el equipo de fútbol de, de, de Irán de fútbol no de Irán. cantó el himno nacional, güey? No cantó el himno nacional porque siguen los problemas con eso de que a las mujeres no les quieren no les quieren dejar que dejen de usar esa chingadera, la túnica esa, ¿cómo se llama? Eh, gorras. No, no, no, la otra. Eh, no sé, eh, brasier. No, no, no, la otra, la otra. Eh, camisas. ¡El turbante, güey! Ay, perdón el turbante, ya, no, no quieren, no quieren dejarlas, que dejen de usar el turbante, güey Y pues bueno, siguen en protesta los jugadores de, de este equipo No cantaron el himno nacional, ¿cómo es? ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Qué es, es eso? eso? Oye, eh, si vieras aquí qué bonito lo cantamos, ni no lo sabemos Oye, no sé ni quién verga es y como que ahí estoy cantando y canta y sin Claro Maciossary, que sí, oye, verga. ¿qué es eso de Sinopatria, tu... no, no, yo no, yo no sé ni quién chingado no, sea, pero ahí y estamos, cantando. Claro que sí, oye, ¿qué tenemos? En otras noticias, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Oye, pues, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que la cagas y tu jefa sale a defenderte y nada más en vez de limpiar la mierda, nada más le embarra más? ¿Qué Oye, es bueno, eso? Pues ahí no está pendejo el pinche Max Tilo. ¿Cómo se llamaba ese puñetero el, el Max, este. Zuckerberg. Gutierritos. El Max. No, no, el Max, este. De... Eh, eh, Bell. El Max Bell eh, Josh Josh, El Josh Nichols Josh Nichols. ¿Cómo, no, se ¿Cómo se llamaba el Max? No, el, Verstappen, el Verstappen Ándale, el Verstappen, el Verstappen Oye, el Verstappen. ese güey hizo un pedo con el pinche Checo que no lo dejó pasar Oye, güey Que todos encabronan con el Max Que lo querían mandar a colgar del palo más alto Oye, y la cabrona esa, su pinche jefa roñosa No, hombre, saltó la cabrona ¿Saltó? Dijo No, pues, ¿saben qué? Muy, muy, muy su Checo y la verga, pero le puso el cuerno a su ruca ¿Eso qué, güey? Es eso? ¿Eso qué, güey? Eh, es Se hizo tendencia en Twitter la cabrona por publicar no, El Checo le puso el cuerno a su ruca, ¿qué es eso, güey? Te muy ves bien mal, güey Que oye, sabe defenderte tu jefa, ¿qué es eso? Hay que, oye, pero hay que tener cuidado Porque, oye, para que la jefa Para que la jefa sepa eso, güey Es porque el Verstappen le dijo, güey Porque, ¿a poco la jefa anda ahí en la puta del pedo con no, el Checo? Pues, eh, oye, eh, te quedó. Eh, pues a lo mejor a mí se me hace que a ella ya se la llevó y tenía envidia de que se la hubiera llevando otra Sí, que se la pompearan, que es se correcto. la pompearan Sí, sí la, pasa, se la estaba pachurrando, pasa. se la estaba pachurrando, le dieron celos y dijo, ¿sabes qué? No, no, no, con mi huerco no te metas Con mi morrillo no Con mi morrillo Eso no pasa. Pero bueno, mi tepo, hasta aquí la información de hoy Algo bien Oye, manténgase al tanto para seguir seguir con la información diaria y con la, con la información más veraz y oportuna Claro Sános que sí En nuestra app en, Ah, no, no, no tenemos. No, todavía no tenemos app No, no, sí, no, no, todavía no Muchas gracias a toda la bendita que estuvo viéndonos todo el programa. ¡Tepo, tus redes! A mí me pueden encontrar en TikTok como tepo oficial MX, en Instagram como TepoOficial, en Facebook como el Oficial y en YouTube como Esto no es Mío. También me pueden encontrar ahí en mi casa, que también es su casa con el Paseo del Ah, No, cierto, no, no, no, va, no, no, no, no, el... No, no, el... no, no, no, porque luego van y sí, y sí van a sí, decirme mamá, sí, mamá, sí, mamá, sí van, no, no, no, van. ojo con eso. Ojo bueno, con a eso. mí me pueden encontrar en TikTok y en Instagram como que hongo Soy Nera y bueno, pues sigan las redes de Esto no es Mío en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Claro que sí. Mira, ya puedo moverla. Bueno, y a mí me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok este, y en otras aplicaciones clandestinas, pero a mí me pueden encontrar como DulceWally.oficial. En en como conductora. Y pues bueno, esto fue todo, Rosita. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden activar la campanita para que les estén llegando las notificaciones de nuestros próximos programas. Y nos vamos. Hasta esto bueno. fue. No, esto gómelo. no es vio Ah, no, esto fue. Ah, no, don a ver a ver, ven, ven, ven. No, no. Ella, ¿ven? Habla con ella, ¿hen? habla con ella. No, no, no, no. A ver, Porque, ¿qué que pero la A ver, ah, no sé es que estoy nerviosa, Bueno, ya. nos vemos